Nosotros no somos nadie para decir lo que somos. La gente lo dice todo. Radio Amar y a perdonar, como lo haces tú. Enséñame a amar, enséñame a dar. Enséñame a amar, y a perdonar, como lo haces tú Enséñame a amar, enséñame a dar, lo mejor de mí, como lo haces tú Me amar y a perdonar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 Las buenas y las morenas Le gustan las gordas y las placas también Pero lo que quieres Bailar una cumbia Cumbia poblada hasta el amanecer Bailar una cumbia, cumbia poblanas hasta el amanecer. nadie para decir lo que somos La gente lo dice todo Radio Papi Pasionera, tú eres una chica tasionera A gritar, la chica traicionera sin descansar. Esa. La.